Ciudad del Alto, esta jornada se desarrolló un cabildo. Asistieron, como vemos en imágenes, eh, distintos sectores, representantes de los 14 distritos, se han dado cita para este cabildo. Las resoluciones son las siguientes, después de haber eh, por varias horas eh, llevado adelante este cabildo. Una de las resoluciones, por ejemplo, la gran marcha con rumbo a la sede de gobierno, así han señalado ellas, la misma que va a estar encabezada por eh, los cuerpos de los fallecidos, eh, la represión, así mencionaban, por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, la pasada jornada, posteriormente se va a realizar un cabildo con las organizaciones sociales de varios puntos de eh, la ciudad de La Paz, también se espera delegaciones de otros uh, de otros departamentos en la Plaza Mayor de San Francisco la misma partiría a partir eh, de las 8 de la mañana desde Sencata, parte de las resoluciones existen ocho personas fallecidas, 43 heridos de la pasada jornada ellos también están pidiendo eh, las convocatorias a las elecciones, a renuncia de Áñez entre eh, las resoluciones de este cabildo en eh, Sencata, en la Ciudad del Alto. La marcha parte a las 8 de la mañana desde Sencata y terminará, culminará en la Plaza San Francisco este jueves.